Bienvenidas y bienvenidos. Este primer Diplomado en Gestión y Mediación Cultural para el Desarrollo recoge la experiencia de la cooperación española a través de sus centros culturales en el exterior en temas de cultura, derecho y desarrollo. El Diplomado es un proyecto en red organizado por los centros culturales de España en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, en alianza con el Centro de Formación de la Antigua Guatemala. Este diplomado beneficia a un total de 42 profesionales de Centroamérica y el Caribe, e involucra a un total de 14 expertas y expertos en el área de la cultura, el derecho y el desarrollo, 6 docentes y 8 ponentes repartidos en cuatro módulos a lo largo del 2021 e inicios del 2022. Este diplomado ha sido posible gracias al programa de formación Acerca y la colaboración del Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española, Interconecta. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes, les damos la bienvenida a esta sexta ponencia del diplomado en gestión y mediación estratégica para el desarrollo y el día de hoy nos acompaña Brigitte Baptiste desde Colombia, rectora de la Universidad EAN. un verdadero lujo Brigitte, muchas gracias por acompañarnos y Alexander Soto, de parte del programa de extensión cultural Casa de la Ciudad del Tecnológico de Costa Rica. Hola, Brigitte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Activemos, por favor, Brigitte, el micrófono. <risas> Dos años de transmisiones remotas y aún nos toma de sorpresa. <risas> Buenas tardes, Dalia, muchas gracias por tus palabras, por tu... Eh, generosa invitación a participar como ponente en este diplomado. Muchas gracias y un saludo también a Alexander y a todas las personas que nos acompañan. Bueno, vamos a continuar, Brigitte, hablando un poco de ti y vamos a vamos a mostrar primero nuestra <risa> geografía, ya estamos dando adelantos la <risa> <suerte>. <risa> y bueno, aquí Alexander nos va a hacer el favor de presentarte de una manera bastante académica, pero a luz. Sobre. Muy buenas tardes, qué alegría tenerles en esta ponencia. Hoy vamos a compartir con Vigit Baptiste. Voy a hablar un poco sobre su biografía un poco más académica. Ella es bióloga colombiana egresada de la Pontificia Universidad Javeriana con una maestría en conservación y desarrollo tropical de la Universidad de Florida. Es doctora honoris causa en gestión ambiental de Unipaz. Fue directora durante 10 años del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y actualmente se desempeña como rectora de la Universidad EAM. Es una institución de educación superior enfocada en el emprendimiento sostenible. Brigitte es considerada una experta en temas ambientales y de biodiversidad. Y es una importante líder en diversidad de género. Recientemente se ha involucrado en varios proyectos relacionados con la igualdad de género y la inclusión, lanzando un fondo para apoyar a las personas LGTBI y transgénero para que, se, para que accedan a la educación superior. También ha participado en la, en la campaña Endema, Escuela Nacional de Desaprendizaje del Machismo, para que Colombia diga no a la violencia de género y sí a la igualdad. Igualdad es... Eh, lidera por la, liderada por la delegación de la Unión Europea en Colombia. Eso es la presentación de Brigitte Baptiste. Muchas gracias, Alexander. Y ahora, de, de parte de, de Brigitte, vamos a escuchar su antibiógrafía. Brigitte, si nos compartes, por favor, si nos haces aquí, <ríe> un abrazo de leernosla para ponernos en contexto. Sí, con, con mucho gusto. La leo, pero no, no la voy a interpretar para dejarles a ustedes ese, a ese espacio, porque tal vez después de la conferencia podemos hablar un poco o en la sesión de preguntas. Bueno, yo me considero una persona naturalmente transgénero, impúdica y pagana. Eh, por supuesto que en mi perfil de Twitter aclaro siempre que no soy la institución donde trabajo, eh, en la cual me desempeño, y tampoco fabrico verdades electorales, y esto porque obviamente todo lo, todo lo que uno hace en la vida tiene un tinte político, pero no necesariamente electoral. Y lo del cyborg bimbo wannabe, eh, eh, lo conversamos luego. <risas> sí, yo te vi con, con Donna Haraway, en ah, muy bien, la muy bien que tuvieron, genial, ¿verdad? Súper lindo ver juntas también. Sí, ahí hay una vertiente de inspiración muy importante en Donna Haraway y su antiguo manifiesto cyborg y bueno toda su trayectoria acerca de la, los significados de el cuerpo contemporáneo y la interpretación de nuestras relaciones con los demás seres vivientes y los que no están tan vivientes pero que están progresivamente apareciendo en el ecosistema. Perfecto. Muchas gracias, Brigitte. Tal y como lo mencionas en la sección de preguntas, vamos a ir desglosando un poquito esta bomba que nos pones aquí, porque es genial para pensar. Y pues la verdad, esos son ¿no? detonadores también para el pensamiento. Vamos a darte entonces la palabra, Brigitte, para, para que desarrolles lo que tienes ahora para compartir con nosotros. Y voy a dejar de compartir pantalla y te damos el espacio. Gracias, Cristina. Bueno, Dalia, muchas, muchas gracias de nuevo. Voy a compartir con ustedes una presentación eh, que preparé para esta sesión del diplomado. Mm, inicialmente es una presentación relativamente convencional. Y en algún punto voy a ir abriendo espacios para eh, la indagación acerca del componente queer, del componente digamos como más renovador a mi juicio de la discusión o del análisis de las relaciones sociedad-naturaleza, ecosistema y sociedad en fin, lo pueden nombrar de distintas maneras porque obviamente el propósito en este diplomado es que podamos hablar de la construcción cultural de esas relaciones con base en qué estamos hoy en día interpretando lo que nos pasa a nosotros en el mundo y lo que le hacemos al mundo y lo que el mundo nos hace a nosotros. Así que voy a empezar por una eh, breve introducción sobre lo que yo llamo narrativas de la biodiversidad. Y creo que están viendo ya mi presentación. Dalia, ¿me confirmas? Sí, perfecto. Eh, narrativas de la biodiversidad porque... Claramente para nuestros países, bueno, yo estoy ubicado en Colombia, pero estamos completamente hermanados por la eh, geografía, por la vida ecuatorial, por la trayectoria de las civilizaciones que se movieron a lo largo de Centroamérica y nos poblaron aquí al sur, eh, y por las lenguas y por supuesto por toda esta fauna magnífica que hay entre Guatemala y Colombia y que pasa por todos los países eh, que hacen parte de esta conversación. Yo no sé si hay personas de, de otros países suramericanos o de otras partes, bienvenidos todos y todas, pero fundamentalmente aquí lo que celebramos es la megadiversidad del Istmo y de, la, eh, de un área muy, muy particular del planeta que eh, eh, pues está amenazada como todas por la pérdida de biodiversidad, por la destrucción de la vida, la pérdida de las funciones ecológicas, y que implica una revisión de la manera como entendemos esa riqueza vital, cómo nos acercamos a ella, cómo la miramos. Así que lo que yo les voy a contar, lo que quiero compartir con ustedes es un poco una, una compilación de las perspectivas eh, mediante las cuales nos aproximamos a esa biodiversidad como, como sociedad contemporánea, como sociedad eh, como les decía, ecuatorial y tropical y a partir de ahí tratar de mirar si hay visiones renovadoras cuáles son las miradas que están emergiendo en estos últimos años y que ponen en cuestión eh, muchísimas de las cosas que han sucedido históricamente eh, por supuesto y tengo que excusarme no tengo suficientes ejemplos de, de los países de donde ustedes provienen aun cuando pues, he tenido el privilegio de, de viajar por casi todos, pero eh, voy a concentrarme sobre todo en, pues, en mi experiencia colombiana, aunque bueno, espero expandirme también hacia los casos que seguramente ustedes están trabajando. En particular creo que hay algo que nos une muchísimo eh, y son todas las narrativas prehispánicas, las narrativas ancestrales que desde el sur de méxico del estado de oaxaca guerrero eh, pasan por yucatán y se adentran en guatemala en belice honduras llegan hasta salvador y que son pues en gran medida las tradiciones eh, eh, y la lectura del mundo maya esa es tremendamente poderosa e, e, e incide mucho aún en la visión eh, del territorio eh, con una una eh, una ex extensión en el tiempo, pues de más de mil años y eso, por supuesto, que se nota en el paisaje, se nota en las lenguas, en las personas que hoy en día siguen habitando ese territorio, pero por supuesto con los conflictos asociados con la conquista, la colonización y las colonizaciones que hemos sufrido durante tanto tiempo. Eh, habría que también mencionar ahí el salto que hay un poco hacia eh, el Salvador. Eh, Nicaragua y, y Panamá, donde los pueblos Misquito, los pueblos eh, de Gunayala, empiezan a manifestar como tradiciones distintas y más mm, más costeras, digamos, más de más marinas, más caribeñas, y que luego todas en su conjunto también se eh, mezclan con las tradiciones africanas, las tradiciones de los migrantes y no tan voluntariamente eh, traídos a América como esclavos y que representan una tradición muy interesante y una lectura de la diversidad americana eh, que sigue siendo muy incidente. En Colombia también tenemos poblaciones negras en el Pacífico. Bueno, casi todo Panamá es un, un, un país de muchísima hibridación, eh, mestizaje, para decirlo correctamente, y, y hacia todo Sudamérica se extiende. Esa, esa combinación cultural que luego con la tradición hispánica entonces adquiere una cantidad de significados nuevos, eh, una cantidad de conexiones distintas que digamos se pueden interpretar hoy en día bajo la lupa de la ilustración, sobre todo de la convencionalidad moderna de cómo las ciencias contemporáneas leen. La biodiversidad lee en el territorio y leen a la gente también. Nos leemos mutuamente en esos paisajes que han venido construyéndose en estos últimos 500 años. Y al fin de esta línea de tiempo, de esas trayectorias que mezclan distintas tradiciones culturales, pues la aparición de una serie de, digamos, de narrativas y de formas de interpretar el mundo que vienen de. Que, o que están, como dice ahí, que, que, que emergen de la conexión global que se está produciendo sobre todo desde el siglo XX al raíz de las del advenimiento de las nuevas tecnologías y mucho más en este siglo presente con la conciencia del casi que del colapso o de la crisis climática y de biodiversidad. Entonces digamos que hay como tres dimensiones de las narrativas de biodiversidad en la cual nosotros estamos en juego como seres humanos eh, no necesariamente representan solamente tiempo, sino son eh, tradiciones que conviven y siguen eh, mezclándose eh, y siguen dando lugar a nuevas cosas que indudablemente eh, son las que tenemos que analizar y revisar para saber qué tanto nos llevan hacia un futuro mucho más sostenible, un futuro mucho más justo y equitativo. En términos de las tradiciones entonces um, ancestrales, las tradiciones, por ejemplo, um, quisiera comentar aquí eh, la tradición del agua en, en la codifica, eh, es un pueblo que tendrá unos 20.000 habitantes en este momento, eh, y que viven de la costa pacífica hacia la montaña y ahí hay unas imágenes, digamos, de su modo de vida en, entre el manglar y las selvas de montaña, en zonas donde llueve eh, hasta 7000 milímetros en algunos casos, así como en el, un poco en algunas zonas de, de Centroamérica, en fin, un pueblo que tiene unas tradiciones vivas y vigentes, que es tal vez lo importante, así como gran parte de la diversidad cultural amazónica, de la diversidad cultural guatemalteca. Eh, eh, son mm, pueblos que mantienen sus lenguas, que mantienen sus lecturas del mundo con distintos niveles de integridad eh, y sus prácticas ancestrales, algunos, en algunos casos la medicina, en otros casos los sistemas productivos, pero muy, muy interesante que eh, eh, todavía hay una, digamos, un acervo gigantesco de interpretaciones del mundo y del lugar de, eh, de sus eh, comunidades en ese territorio. ¿Y por qué es importante considerar esta traición viva y vigente? Pues, primero, porque se trata de grupos con pleno derecho y, y una evolución local que a veces se extiende por dos, tres mil años y seguramente más, eh, aunque no tenemos la, digamos, la constancia directa, pero el poblamiento americano tiene 20 mil años, entonces eh, eh, hay una construcción de una interpretación y un del, del, del mundo y de la naturaleza que tiene una decantación profunda y que hace que eh, eh, el sentido de la cultura esté muy bien atado a las dinámicas de los sistemas biológicos y de los sistemas ecológicos de cada territorio. Entonces se trata de pueblos que tienen una experiencia muy, muy grande en términos de la biodiversidad a la que están expuestos. Eh, pues sabemos, uno podría hacer un, un, un mapa socioecológico de las tradiciones ancestrales americanas, centroamericanas, pensando de esa manera, ¿no? Los, los territorios y la biodiversidad y los bosques del Petén y luego los bosques eh, y los sistemas productivos de, de toda la cordillera volcánica que va del sur de, de México como decía hasta hasta Panamá los, hace poco leí un artículo sobre los volcanes olvidados de Panamá, muy, muy interesante como el, la, la historia del Istmo guarda memoria de la fertilidad que trajeron los volcanes siempre a esas tierras y que fue la que produjo pues una riqueza gigantesca en su agricultura y permitió la expansión de la milpa el del maíz, del frijol, y todo eso llegó, por ejemplo, a, a Colombia. Eh, los, los, los modos de vida eh, de los pueblos caribeños, eh, que construyen islas a partir de conchales, y que luego eso sigue por la costa colombiana hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, donde empiezan a aparecer pueblos de montaña, y piensen ustedes entonces en, las, en los pueblos que habitan ya, de manera muy distante a Centroamérica, la Puna y las zonas de montaña de Perú y de Bolivia, donde eh, las civilizaciones Quichua y Aymara surgieron y aún están presentes y gobiernan, que es algo muy interesante que no siempre eh, somos capaces de reconocer, dado que se trata no de minorías étnicas, sino de grandes pueblos organizados eh, con una expresión política y social muy importante, como aún eh, sus lecturas del territorio están vigentes y activas y eso eh, genera una una lectura digo, de, para nosotros eh, en la academia cuando hablo de nosotros pues normalmente hablo de las universidades hablo de, de los de los académicos eh, una lectura histórica muy particular y llena de sentido que hay que digamos, reconocer y traer sobre la mesa. Entonces, eh, yo podría citar, digamos, decenas de ejemplos de cada uno de los pueblos en cada uno de nuestros países que mantienen esa lectura del territorio, esa perspectiva única de eh, la diversidad que ha tratado de ser interpretada por la ciencia contemporánea, pero que en muchos casos eh, eh, se queda muy corta, porque... No ha habido el suficiente tiempo, no ha habido la madurez o no ha habido los instrumentos epistemológicos incluso para abordar la complejidad de las selvas. Y ese es un elemento muy importante que quiero descatar, rescatar, por ejemplo, aquí en este caso, eh, en el que eh, Abel Rodríguez, y ya les cuento quién es, nos muestra su visión de la selva amazónica. Abel Rodríguez es un indígena muy na que eh, hace muy poco tiempo eh, empezó a colaborar con una ONG eh, para eh, trabajar la etnoecología de la selva amazónica en una porción del país aquí en Colombia sin hablar casi castellano. Eh, Abel era reconocido y referenciado por sus propios colegas y contemporáneos como el la persona que más sabía de la selva, pero ante las preguntas que hacíamos los académicos, a él le costaba muchísimo trabajo eh, establecer un diálogo, de manera que eh, le pidieron en algún momento, alguien le dijo, y usted no nos puede dibujar eh, tal planta o lo que nos está contando, y él nunca había eh, esgrimido un lápiz ni nada por el estilo y le pareció bueno explorar esa posibilidad, le dieron un pliego de papel y, y dibujar y él se sentó y en un par de horas hizo un dibujo absolutamente sorprendente de la selva lo que ustedes ven en el trasfondo de la imagen donde estaba el Rodríguez son las acuarelas que él ha venido pintando desde el año 1995 aproximadamente que ya suman centenares eh, porque Abel descubrió una vocación de cronista gráfico eh, impresionante que además nos deja boquiabiertos, eh, él ya ha exhibido en el Museo de, de Arte Contemporáneo de París en el de Nueva York, por todo el mundo y sus cuadros se cotizan como obras eh, de un valor digamos in, excepcional pero lo increíble y que sigue siendo valiosísimo es que Abel relata la ecología de la selva amazónica con toda su complejidad a través de estas pinturas. Eh, es de una precisión increíble, eh, puede representar más de 400 árboles de memoria eh, solamente con un pincel y una cajita de acuarelas, y todos los animales asociados con los árboles, los insectos, eh, el, la variación ecológica a través del tiempo, en fin, es, es, es una cosa absolutamente impresionante. Un poco como Pablo Amaringo lo hacía en Ecuador cuando pintaba las imágenes de la ayahuasca, pero Pablo eh, al, al hacer referencia a la selva como se ve en las... Pintas producidas por el viaje de del yaje Ayahuasca, que es el alucinógeno que utilizan algunos pueblos de la montaña de Colombia, Ecuador y Perú y Bolivia. Eh, tiene que tomarse unas libertades estéticas que son, mm, son distintas, pero igual hay artistas en todos nuestros países, artistas indígenas, que probablemente no se consideran artistas a sí mismos, porque... Lo único que hacen es eh, contar la historia desde su propia lógica y con distintos tipos de herramientas: las tejedoras guatemaltecas, las molas de los gunas, de los cunas y de, eh, los tejidos de las mujeres andinas, los canastos y cestos que hay en todas nuestras culturas son representaciones y, y, y eh, representaciones del mundo que tienen además una capacidad de transmitir valores, ideas, de generación en generación. Este es otro libro, otro, otro documento impresionante de ecología amazónica, en la cual otro chico indígena eh, es capaz de retratar toda la eh, ecología de un gran, decimos nosotros un bagre, un un catfish, un, un, un pez de cuero que eh, vive en las aguas turbias y muy, muy eh, oscuras de los ríos amazónicos que no han sido accesibles a los científicos, a los investigadores eh, occidentales, precisamente por, eh, por esa, esa condición de altos sedimentos. Y este pintor, en conjunto con un, eh, con un pescador, es el señor de barba blanca, que parece un, un profeta, y un ecólogo eh, de la Universidad de Ámsterdam, crearon este libro, que Ecología Ilustrada del Gran Bagre del Amazonas, que yo considero revolucionario, porque en más de 100 láminas, eh, el pintor logra contar el ciclo de vida y todo el comportamiento de este pez, que alcanza los dos metros de longitud, eh, en vida libre en el, en el río Amazonas, es un pez eh, comercial y es un pez que está amenazado eh, y del cual sabíamos muy poco porque solo podíamos acceder a él a través de la información um, del, de, del, de, los, digamos, de los cuerpos pescados, del, del, del, del, del pez muerto, entonces teníamos que conformarnos y de hecho yo hice mi trabajo de biología en es, de esa manera eh, midiendo, pesando y revisando las vísceras y las entrañas de los peces para tratar de saber qué comían, cómo vivían, cuál era eh, su, su, su naturaleza. Y aquí, como ustedes ven, hay una imagen del pez de, de consumiendo otros peces pequeños eh, en cierta época del año, algo que fue descrito por primera vez hace un par de años por esta, este documento. Este mismo investigador, el ecólogo de Ámsterdam, en algún momento le preguntaron, y bueno, ¿y usted cómo construiría un programa de educación para eh, los jóvenes colombianos interesados en la protección del Amazonas y en conservar la biodiversidad, eh, sabiendo que en el Amazonas hay más de 10.000 especies de árboles? y de plantas superiores, para no solo limitarlo a los arbres, árboles y arbustos, pero 10.000 especies es una cifra absolutamente sobrecogedora. Eh, todas las selvas bueno, centroamericanas también tienen cifras muy altas en términos de su riqueza y de su diversidad, su variedad, eh, que, que es muy pocas personas son capaces de retener eh, en un sistema de relaciones las tenemos como listas de especies están en los museos están pero ustedes mismos y apelo a los que me están escuchando y viendo, no los conozco, no veo sus rostros piensen cuántos tipos de árboles serían capaces de reconocer y qué podrían decir de ellos en su vida cotidiana no como expertos botánicos no como eh, digamos personas excepcionales de su cultura sino como habitantes de su territorio. Ahí veo a Alexander haciendo cuentas con los dedos. A ver, el primero, ¿cuánto? Yo conocemos la ceiba, la ceiba, claro, en todos nuestros países en Centroamérica tenemos ceibas, tenemos, podríamos reconocer tal vez tres o cuatro tipos de palmas, eh, el chico zapote, tendríamos eh, algunas frutales, y en fin. Pero bueno, es un reto bonito. Y lo que propuso este personaje, un gran amigo, Carlos Rodríguez, fue empezar en primero de primaria en educación básica a ir construyendo colecciones personales de trocitos de madera que eh, nos fueran llevando a tener un, un museo mm, personal de las maderas de nuestros pueblos y de nuestras regiones con las cuales contar historias. Eh, entonces, Claro, si tú tienes 7, 8 años, pues puedes recoger 10 pedacitos de madera, pulirlos por sus colores, clasificarlos, jugar con ellos eh, y, y, y tener una idea del árbol de donde provienen, porque la tarea, por supuesto, tiene que ver con recoger, bien sea un trozo de la leña con la que se cocina en casa o un pedacito de una rama caída y contar la historia e ir coleccionando. Y él propone que después de 10 años de educación básica, todas las personas podríamos tener como mínimo, mínimo, por mal que nos fuese un pequeño museo de 100 árboles con los cuales tuviésemos una relación directa. ¿Por qué es tan importante esta clase de ejercicios? Porque nosotros, a nosotros nos cuesta, como habitantes de nuestro territorio, reconocer la complejidad de nuestro territorio. Eh, y cada vez más porque vivimos en ciudades, vivimos, eh, a vivimos la realidad a través de eh, los computadores, eh, a través de mediaciones deliberadas. Por ejemplo, pues, vemos muchos documentales, documentales de la fauna y la flora africana, documentales de la BBC, todos estupendos, pero raras veces... Son documentales que nos permiten acceder a nuestro propio territorio, a nuestra propia diversidad. Aunque esto ha ido cambiando poco a poco, eh, lo cierto es que no es no, no es tan frecuente, digamos, ten, tener la oportunidad de eh, leer cómo, cómo es cómo es el territorio de las tierras volcánicas de Costa Rica, por ejemplo. Eh, la diversidad de estas heliconias tan maravillosas que hay en, en, en su tierra, los sistemas productivos, en fin, eh, incluso un ecosistema que recorre todos nuestros países, que es el manglar, eh, ha recibido poca atención, por ejemplo, del, del, del documentalismo eh, científico, más allá de pequeñas reseñas, yo no conozco una... Eh, una construcción mediática robusta y bien bien eh, rica acerca del manglar y todas sus relaciones con los distintos pueblos que lo habitan que lo utilizan y pensando que el manglar no es solamente americano sino que existe en áfrica eh, en asia menor y todo el sudeste asiático filipinas eh, son mm, países que tienen eh, grandes sistemas de manglar Luego, pensando en los páramos eh, que hay en Colombia, que son los ecosistemas de alta montaña por encima de 3.000 metros. En fin, hay cierto sesgo hacia los eh, leones, las jirafas y los rinocerontes que han hecho que nuestros niños prefieran jugar con todos estos, todos estos animales, por, tal vez por su visibilidad, por su espectacularidad, pero piensen que estamos en gran medida a veces seducidos por el oso panda de la China, sabemos más del oso panda y tenemos más acceso a información sobre el oso panda que sobre la danta centroamericana eh, o sobre los monos eh, aulladores. Aquí es una revista, lo que quiero contar es una revista colombiana que se llama Bioetnia, del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, que se dedica exclusivamente a a documentar el conocimiento ecológico de los pueblos indígenas y afrodescendientes de las costas del Pacífico colombiano, que pues como les decía, comparten una visión del mundo con todo el sur de Panamá, el, con Costa Rica, con Nicaragua, eh, porque se trata de, de más o menos el mismo territorio, un territorio compartido, eh, y también oceánicamente compartido lo que pasa es que no pongo muchos ejemplos oceánicos porque yo soy muy, muy terrestre yo, yo no soy una bióloga con experiencia marina el mar me gusta para ir a tomar eh, mojitos en la playa pero no más, ¿no? entonces conozco poco de los temas eh, marinos luego, como les decía a toda esta riqueza gigantesca yo no sé cuántos los indígenas hay en. Eh, eh, entre México y la pero estoy segura de que deben rondar por los miles de pueblos, miles de culturas. En Colombia hay por lo menos 100, en México hay, que yo entienda, unos 300, y, y depende de las tradiciones, las clasificaciones, estoy segura de que estas cifras, con las cifras amazónicas y andinas de Sudamérica son gigantescas. Entonces tenemos decenas de tradiciones vigentes, activas, lingüísticamente coherentes eh, y territorialmente conectadas, de las cuales no estamos dando suficiente razón. ¿Y por qué? Porque la ilustración sigue estando muy presente como el mecanismo de abordaje al conocimiento del territorio y de la biodiversidad entre nosotros. Seguimos pensando un poco como Lineo y como los eh, expedicionarios pre republicanos que, fascinados con la diversidad, Optaron por la colección, la colecta y hacer, digamos, el, el, el inventario nacional de la biodiversidad, que es uno de los propósitos que existe en, en muchos de nuestros países y que hace parte de los acuerdos multilaterales. Hacer la lista de las plantas, de las aves, de los eh, escarabajos, de las mariposas, de las hormigas y utilizar esas cifras pues, para tratar de generar políticas de conservación o buenas prácticas. Eh, sin embargo, esa lectura eh, se encuentra con una limitación importante y es que la mega diversidad hace que el trabajo sea muy dispendioso y que una hormiga se parezca demasiado a la otra. Eh, y Cuando uno hace un trabajo de campo profundo, eh, el, el, el, la tarea de identificar la variabilidad de las especies se convierte en algo titánico. En, en algo supremamente complejo, costoso que muchos de nuestros países no están en capacidad de desarrollar y que en la historia también ha sido desarrollado por académicos de, eh, sobre todo de países europeos, eh, que fueron los, los viajeros y los cronistas desde el siglo XVI en adelante que eh, patrocinaron y dieron razón de una lectura científica de nuestro territorio, por ejemplo la expedición botánica colombiana eh, que se inició en, 1600, en 1778, 1780 aproximadamente, que duró 30 años, fue patrocinada por España y toda la información sobre estas expediciones que fue, estuvieron por todo el país está codificada en láminas gigantescas pintadas a mano Acuarelistas, más de 30 acuarelistas configuraron una escuela pictórica importantísima en el siglo XVIII y reposan en el Archivo de Indias en Sevilla, porque fueron eh, eh, recogidas durante los conflictos de independencia de nuestros países y terminaron en ese punto eh, de la historia. Pues tenemos acceso a la información, por supuesto, pero lo importante de esta reflexión es cómo. Hay una lectura colonial de la naturaleza que eh, incluso se convirtió en la matriz de la formación de las ciencias naturales en todas nuestras universidades. Y seguimos pensando eh, bajo esos mismos principios y parámetros, seguimos representando, narrando la biodiversidad un poco bajo esa perspectiva. Porque la ecología, hay que decirlo, eh, nació muchísimo más tarde. De que, que la taxonomía o que las ciencias naturales del siglo XVIII, nació hacia finales del siglo XIX, pero también nació en contextos coloniales. Fueron Darwin y Wallace quienes, eh, a partir de sus observaciones y sus viajes, plantearon este tema de las interconexiones entre los seres vivos. Luego Humboldt acabó de construir una síntesis y Incluso con versiones muy distintas, digamos, la lectura que hace Humboldt del mundo es muy distinta a la de Darwin, aunque son complementarias, pero todas son lecturas eurogenéticas, eh, genéticas es decir, que provienen de una tradición muy extensa que reconoce, respeta, al menos de palabra, el conocimiento indígena. Humboldt era un gran defensor del conocimiento y de los pueblos indígenas y afro, pero que nunca intentaron establecer una conversación profunda acerca de esas lecturas, porque esa conversación requiere el conocimiento de la lengua, requiere años de intercambio eh, de, de, de saberes. Entonces las narrativas de la ilustración, que también están vigentes, conviven con las narrativas ancestrales e indígenas, eh, tienen, nos han ayudado a entender mucho en qué territorio estamos, pero también han sido severamente cuestionadas porque no han logrado una a promover una apropiación suficientemente robusta de la biodiversidad dentro de los contextos nacionales. Y más bien han sido identificadas como narrativas cómplices del extractivismo o narrativas cómplices de modelos de operación y producción eh, muy injustos, tanto con la naturaleza como con la gente entonces claramente la ciencia contemporánea en América Latina sobre todo eh, está siendo cada vez más cuestionada por sus raíces incluso grecolatinas para no eh, decir que es por España sino es muy muy muy anterior eh, porque se trata de cómo las categorías de pensamiento presocráticas socráticas y luego el naturalismo latino eh, y toda la historia de ese naturalismo transferida a través del medio y, la, y el renacimiento hacia eh, Europa, se convierte en el proyecto de modernidad latinoamericano con el que todavía se trata de narrar este mundo. Y este mundo sigue siendo, se sigue escapando eh, en manos de, de estas narraciones por su complejidad y lo peor es que en la medida en que no hemos sido capaces de dar una o de crear una buena un buen relato sobre la diversidad y la complejidad eh, de la biodiversidad y del territorio en América Latina eh, siguen pasando cosas como las de la foto la deforestación eh, y la destrucción amazónica para liberar el territorio de una selva que no entendemos no nos gusta nos causa problemas y si en ella se queman los indios, mejor, diría el señor Bolsonaro, eh, y no temo citarlo de esta manera porque lo ha dicho públicamente, ha dicho que eh, la Amazonia debería ser rescatada de las manos de los pueblos indígenas para entregársela a los que la hacen producir. Eh, entonces el colonialismo sigue vigente incluso en programas de política eh, que están hoy en día eh, pues cuestionados a escala planetaria, pero que suceda ante nuestros ojos. Y para no decir que estoy hablando mal de los vecinos, eh, esta fotografía es colombiana y reconocemos que la deforestación en Colombia de nuestra Amazonia alcanza eh, cifras alrededor de los 50 a 70 mil hectáreas al año. Es decir, estamos hablando de eh, terrenos muy, muy significativos eh, y que acumulada por ejemplo, en Colombia ya hemos perdido más de un millón de hectáreas de selva amazónica, que equivale a un territorio eh, un poco menos de la mitad del Salvador. Entonces, estamos, cuando hablamos de que la deforestación ya tiene esas, esas, esas escalas, pues nos tenemos que preocupar. Y el paisaje resultante de estas, digamos, narrativas de la simplificación del mundo son las praderas de pasto y vacas que hoy en día están comenzando a configurar un mercado de carne para especialmente para China y para los Emiratos Árabes Unidos. Eh, por ejemplo, Panamá en el Darién ha recientemente ha accedido a la producción masiva de ganado para exportar vía Pacífico directamente hacia China y Colombia eh, está entrando en esa lógica eh, a costa de la diversidad y de los pueblos remanentes. Tenemos ahora entonces una perspectiva colonial árabe y china, dos de las otras civilizaciones más antiguas que tienen una lectura del territorio eh, muy interesada. Aquí tenemos ejemplos pues, de los trabajos que hacemos en Amazonia. Amazonia, las narrativas... De biodiversidad amazónica se parecen mucho a las del Petén y a las de las selvas centroamericanas, porque comparten muchos componentes y, pues, siempre destacan la profusión del agua, la profusión de, de la vida, la variedad de la vida. Son narrativas épicas en muchos casos. Eh, aquí en la imagen central ven ustedes el Parque Nacional Chiribiquete, aquí en la Amazonia colombiana, son casi 6 millones de hectáreas protegidas de territorio mmm, muy poco explorado eh, que eh, equivaldría a lo que fue el Petén Yucatán en los a finales del siglo XIX cuando comenzaron a descubrirse las grandes pirámides inmersas en la selva que había vuelto a crecer después de un ciclo de abandono bueno entonces, todos los catálogos, todo lo que hacemos hoy en día, como les decía, bajo la perspectiva de la modernidad, se narra y se cuenta bajo la forma del catálogo, de la colección, del, de los números de animales eh, que tenemos en los museos, lo cual nos genera una perspectiva bastante distorsionada de la vida. Yo soy bióloga y me, me cuesta mucho cuando camino por una selva, por una montaña, disfrutando el mundo. Pensar que la única manera de acercarse a, su, a la comprensión de su funcionamiento y de su realidad es mediante la disección, mediante el sacrificio, mediante la eh, representación muerta de la vida. Y ahí hay muchos retos importantes. pero Y aquí hago un, un, un, un paréntesis esperanzador. Es, por ejemplo, el uso de las cámaras trampa. Cómo nos está ayudando en los últimos años eh, a volver a ver... Una fauna silvestre que por ser nocturna, por ser escurridiza, por haber, por ser marginal, habíamos dejado de encontrar y que con, con las, eh, la posibilidad de, de cámaras automáticas puestas en la selva nos ha traído una profusión de datos increíble y muy esperanzadora porque lo que vemos es que la, la, la, la fauna sigue ahí a pesar de nuestro esfuerzo de acabarla. Eh, ahí está y hay una posibilidad muy grande de utilizar la tecnología para eh, documentarla y contarle a los niños, sobre todo que todavía tienen una riqueza espectacular en nuestros países. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la fauna eh, en la fotografía y el cine? Pues que también está sujeta a los efectos, digamos, de... de de la interpretación semiótica que se haga de estas imágenes, ¿no? Porque son fotografías, no es el animal. Entonces, aunque, aunque lo filmemos, requiere interpretación, requiere una lectura, eh, digamos, no, novedosa. Y algo que, que ratifica este, digamos, este problema de la modernidad y las representaciones de la modernidad, eh, tiene que ver con la pregunta que casi que nos surge a todos cuando nos cuentan todas estas historias y nos muestran un animal, nos muestran una planta, ¿qué es lo primero que ustedes se preguntan? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y eso qué es? Y la respuesta siempre está eh, estructurada sobre un acto descriptivo eh, arbitrario. Esto es un reptil es tal cosa, hay una eh, filiación ontológica de la realidad que finalmente es, es una suma de palabras eh, y creemos que sabemos porque somos capaces de nombrar lo que ha generado un gran problema nominalista eh, de las cosas que hace que América Latina se la pase peleando <ríe> sobre quién le pone el nombre a las cosas y todavía en el siglo XXI la comunidad científica hace grandes congresos para debatir si esta planta es o no la que se nombra de esa manera o se debería nombrar de otra porque es ligeramente distinta. Y ahí comienza el relato queer. Dice cuando algo sutilmente se mueve, se sale del foco, eh, da señales equívocas de su identidad, eh, inmediatamente eh, trata de ser capturada por los... Eh, diríamos que los obsesivos de la ontología moderna para ponerle una etiqueta y por eso acabamos siendo LGBTIQ+, plus, plus, plus, plus, y cada vez hay más categorías porque caemos en manos de la taxonomía de los que clasifican ranas y plantas de la misma manera que clasifican humanos y yo creo que ahí hay uno de, de los primeros gestos eh, queer que podemos hacer es reírnos de esa mecánica, ontológica, para tratar de mm, entender mejor con, con quienes estamos hablando, eh, int interpretar lo único, lo mágico de la variabilidad sin necesidad de tratar de capturar en formol o en una foto o en un testimonio eh, que congela la realidad, las cosas. Eh, y por eso yo creo que los pueblos indígenas se ríen tanto, con buen humor diría, de la ciencia contemporánea porque siempre eh, cuestionan la, eh, la pretensión de conocer la realidad total y definitivamente que pareciera que es la meta que siempre estamos persiguiendo como eh, apoderarnos del universo, nombrarlo todo y con eso descansar y en vez de vivirlo y a través de la vida, tener una experiencia más significativa. Bueno, hacemos libros maravillosos, eso sí, las expresiones de la biodiversidad y del territorio, desde el punto de vista estético, cada vez son más profusas, y si uno quiere quedar bien con una amiga, o con, con un grupo de estudiantes, o con el jefe, encontrará maravillosos libros acerca de la, la naturaleza, como nos la representan, fotógrafos la representan pintores narradores de todo tipo o empresas aquí por ejemplo hay dos libros de una empresa minera de Colombia biodiversidad del cerrejón una empresa de carbón muy cuestionada muy controversial o biodiversidad asociada con una serie una el Mapiripán con pro, proyectos agroindustriales eh, en, que han descubierto algunos solamente por objeto de greenwashing, otros por genuina preocupación por el, la dinámica ecosistémica, que eh, a la gente le interesa eh, sobrevivir, a la gente le interesa la biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas y que si la incluyen en sus campañas de divulgación, educación o eventualmente de gestión, eh, pueden obtener mejores resultados. Entonces, al fondo, por ejemplo, al final hay una colección que se llama Sabia, son cinco volúmenes sobre la flora colombiana producidos por una gran empresa eh, de cemento eh, que hace un trabajo espectacular en términos ambientales eh, y que pues entra a competir en estas narrativas científicas con una perspectiva propia. Estos son los textos que trabajamos en el Instituto Alexander von Humboldt. Seguramente sabrán que eh, eh, hay, hay, hubo en Colombia un esfuerzo muy grande por llegar a muchos públicos a través de las redes sociales de las de las del, del, de, de las páginas web, de publicaciones gráficas a toda, la, a toda la juventud, a todas las comunidades entonces aquí hay una lectura que es estéticamente muy llamativa eh, que tiene una base científica pero que apela a la emoción como primer fundamento de apropiación de la riqueza biológica de nuestros territorios y nuestros países. Entonces, aquí hay una narrativa también que está llena de mapas, de cartografía, y que luego habla de expediciones, que habla de aventuras, que se refiere al mundo de maneras cada vez más de primera mano, diría yo, cada vez más cercanas en términos de la relación cuerpo-territorio. Entonces, cuando uno. Entra un cenote, yo acabo de llegar de Yucatán, de visitar algunos de los cenotes eh, mayas, eh, sobre todo los más tardíos, y, inmediatamente cambia uno, cambia la, la, la interpretación de, de la cultura, cuando simplemente el hecho de sumergirse en el agua de un cenote, identificarlo como un espacio completamente distinto al cual... A, a, a, a los de tu experiencia y poder preguntar ¿y esto qué es? ¿cómo funciona? ¿por qué está aquí? Eh, ¿qué pasaba con ello? y asociarlo pues con una tradición cultural particular eh, aquí están más imágenes sobre todo lo cartográfico, yo estoy viendo ya nuestro tiempo, entonces creo que voy a ir cerrando para dar espacio a la conversación con todos ustedes eh, y ya libros un poco más, eh, narrativas un poco más, digamos, complejas en términos de, de las historias que hay detrás y finalmente las narrativas jurídico-políticas que tienen que ver con la justificación, por ejemplo, de la creación de parques nacionales, la justificación de eh, programas de restauración o de la planeación territorial, que empiezan a legitimar por ejemplo el desplazamiento de comunidades para la construcción de hidroeléctricas o la, apro la apropiación de tierras para eh, proyectos de infraestructura, en fin, que ya requieren no solamente hacer una presentación explícita de, y de una descripción del territorio, sino están en la obligación de construir un relato donde la destrucción y, o el reemplazo de la biodiversidad y de la gente sea suficientemente atractivo desde el punto de vista de las decisiones políticas para justificar hacerlo. Entonces vamos a construir una mina en tal sitio, tiene un costo ambiental, diríamos un costo social, pues, lo justificamos o no lo justificamos. Justificamos el desarrollo de infraestructura petrolera ¿O no lo justificamos? ¿Justificamos eh, una plataforma eh, de exploración de gas en las costas o no la justificamos? Y aquí claramente es donde estamos ensarzados en unas disputas muy interesantes en toda América Latina acerca de la verdad. ¿Cuál es la verdad acerca del territorio? Y lo complicado es que la verdad acerca del territorio no, no es nada fácil de establecer cuando hay tantas tradiciones epistemológicas y tantas ontologías de por medio, porque la verdad inca es muy distinta a la verdad de los pueblos del río Xingu, o a la verdad de los maya quiché o a la verdad Miskito, porque cada pueblo, siendo el pueblo originario del de sitio de origen, tiene su verdad. Entonces entramos a lo que llamamos ciencia posnormal, que es esta dificultad para... Eh, eh, validar o crear un sistema de validaciones mutuas y no de descalificaciones mutuas en el que eh, estamos incurriendo en el presente y que se pone de facto eh, con el cambio climático y todos estos, digamos, todas estas narrativas de la destrucción del mundo si estamos destruyendo el mundo no entonces aparecen los mercadores de la duda los mercaderes de la duda aparecen eh, tradiciones inventadas arguyendo toda clase de eh, historias y por supuesto el ejemplo clave ahí es el de los antivacunas la gente que decide por distintas razones que no se quiere vacunar porque considera que eh, se trata de una invasión de su cuerpo, una invasión de su derecho una invasión de su manera de entender el mundo y pues eh, eh, rehúsa a ser intervenido. Bueno, voy a pasar aquí a las a los cuestionamientos más eh, digamos más contemporáneos a las narrativas contemporáneas para no quedarme por aquí están las de la conservación. Eh, todo el mundo quiere, por, por ejemplo, y, y, y tal vez hay hay gente aquí de Costa Rica. Costa Rica ha logrado construir una narrativa de la biodiversidad basada en la conservación vinculada al turismo y a la educación espectacular todo el mundo lo reconoce, es uno de estos grandes logros culturales del siglo XX, y eh, la identidad de Costa Rica hoy en día está inextricablemente asociada con sus bosques, con sus aves, con su, con su vida silvestre, al punto de que es considerada como una sede del paraíso, y no dudo que lo sea, me encanta visitar e ir a Costa Rica, eh, pero lo que quiero destacar acá es, digamos, el poder que ha desarrollado esta, esta narrativa eh, y los efectos que tiene en, en todos los ámbitos. Eh, bueno, aquí están en Colombia esta idea de la hiper-mega-diversidad, pues cada día se utiliza más con la expectativa de atraer recursos de inversión, con la expectativa de llamar la atención. Y, y todos estamos muy envidiosos de Costa Rica porque lo logró y en nuestros países no lo hemos logrado. <ríe> bueno, luego tenemos las narrativas emergentes, y con eso voy cerrando, que están, digamos, vigentes en los debates, sobre todo político-normativos, acerca de eh, la intervención del territorio, de los derechos de transformar el territorio a quién le corresponden a los gobiernos en teoría porque son gobiernos democráticos elegidos por el pueblo gobiernos eh, republicanos con tradiciones que oscilan entre los 180 y los 230 años con basados en principios relativamente liberales de la eh, economía eh, pero que definitivamente han fracasado en su intento por generar justicia, equidad y mm, preservar el patrimonio biológico y cultural de los países latinoamericanos. Y eso lo vemos porque en Colombia el 30% de los pueblos indígenas se considera bajo grave amenaza y no hay realmente mmm, inversiones y políticas y trabajo estatal para atenderlos de manera adecuada. Es, hay por lo menos 10 pueblos en Colombia que han perdido su territorio, que deambulan por las calles de ciudades mendigando y que están en una situación ya casi que de extinción cultural irreversible, lo cual representa una tragedia ética para los eh, seres humanos en este en este mundo estas narraciones emergentes eh, por supuesto entonces son muy controversiales o controvierten en las las perspectivas dominantes también son múltiples no son estables eh, por ser emergentes tratan de recoger elementos digamos de la ancestralidad pero también de los debates políticos e ideológicos del siglo XIX y XX y también Debido a sus experiencias de vida contemporáneas, muy urbanos, muy mediáticos, son muy viscerales y aparecen pues lecturas eh, eh, tremendas sobre lo que viene en el futuro. ¿no? La, eh, los, los habitantes de las ciudades tratando de entender esa mega diversidad que significa, esos mensajes eh, apocalípticos que vienen de la post-COVID. Diciendo, bueno, pero realmente este mundo se va a acabar o no. Esa es la, una de las preguntas que yo recibo todo el tiempo. Me dicen, señora Brigitte, pero usted sí cree que, que este mundo esté tan mal como dicen que está eh, y, y, cómo, y, que, y, que, y qué puedo hacer yo para, para contribuir. ¿no? ¿Qué, con, ¿Dónde puedo poner un granito de arena? Siembro un árbol, cierro la llave del agua para no desperdiciar, reciclo, separo la basura. ¿Qué hago para evitar esa ola verde inmensa? que viene después de la COVID. Y sí, sí, es cierto. Mm. Eh, el filósofo Augusto Ángel Maya nos decía que todas las culturas en momentos de su ocaso sueñan con volverse sostenibles. No es un mensaje muy esperanzador, eh, porque nos deja el futuro en la categoría utópica de nunca vamos a tener realmente la posibilidad de habitar el mundo eh, directamente, de volvernos nativos a estos territorios. Pero yo creo que sí. Y ahí es donde aparecen. Eh, realmente las interpretaciones artísticas radicales como una de las fuentes más importantes de pensamiento genuino, de pensamiento innovador. Aquí está la obra de Doris Salcedo, una escultora colombiana que eh, construyó una grieta profunda interviniendo la Tate Gallery en Londres, es decir, mostrando la fractura tan gigantesca que hay en... Eh, eh, la lectura del mundo. Es decir, hay más de una fractura, ¿no? Fractura eh, entre los migrantes de Siria y de las guerras civiles del de el, el este asiático, pero también fractura entre hombres y mujeres, fractura entre norte y sur. Bueno, un mundo fracturado que nos tiene que hacer reflexionar sobre la... Eh, el, la integridad de las cosas hacia el futuro. Entonces muchos retos que plantean esas, esas narrativas y retos que están asociados como con nuestro comportamiento, con la, la, la lectura que podemos hacer de nuestra materialidad contemporánea, es decir, vamos a leer el mundo como fue leído en el siglo XII por los pueblos maya o como fue leído en el siglo XVI por los eh, exploradores y conquistadores eh, portugueses, españoles, alemanes, en fin, o como fue leído por los sabios ilustrados eh, anglosajones del siglo XIX, o como está siendo leído por los académicos contemporáneos con todas sus tradiciones eh, relativamente revueltas y con todas estas contradicciones que estamos evidenciando. Entonces, de todas maneras, el mundo requiere ser leído, requiere ser interpretado y tal vez eh, eso representa gran parte de la tarea que estamos haciendo incluso en este diploma. Cómo reinventamos o cómo reestructuramos una visión de la naturaleza y de nuestra posición en ella que nos permita actuar positivamente sobre nuestra propia vida. Que nos, que nos implique renovar la cultura con elementos de la biodiversidad que nos permita vivir en nuestros propios países y no en los países de, eh, que nos estamos imaginando por, como por efecto de, eh, eh, de, de los modelos coloniales o de los modelos, mmm, digamos, de vida completamente construidos fuera de nuestro territorio eh, y ahí aparece obviamente la, el arte como uno de los instrumentos más importantes para cuestionar esa interpretación de la realidad, que nos ayuda a no quedar atrapados en la nostalgia del pasado, ni a volver a hacer lo que fuimos que no sabemos que fuimos sino a posicionarnos eh, en el presente asumir todas estas mm, líneas controversiales que nos atraviesan y pensar además que el mundo puede ser reorganizado tantas veces como lo requiramos de acuerdo a nuestra capacidad interpretativa y creativa. ¿Eso qué implica? Que eh, tenemos que seguir transformando el mundo y eso es un elemento digamos importante ante los, las lecturas del ambientalismo contemporáneo que nos dice hay que parar, hay que eh, tomar un segundo aire y eventualmente regresar hacia algún punto seguro de la historia desde el cual podamos repensarnos. Esa es la mirada de Greta Thunberg cuando nos dice oigan, oigan, ustedes cómo se han atrevido a hacer lo que han hecho y dices, bueno, sí, sí, entonces eh, la embarramos y mm, ya el petróleo es el culpable, no más petróleo paramos, paremos el petróleo y el carbón de un día para otro y pues el mundo tiene cierta inercia, las, la economía planetaria inercia, los intereses también existen, no es tan fácil, digamos, eh, eh, tomar decisiones drásticas al respecto y la prueba es que pues los encuentros de países en las cumbres de cambio climático no han llegado a los niveles de decisión que la academia cree que se requieren para evitar que nos achicharremos o que llegue el el cierre del ciclo maya como lo predicen algunos de sus calendarios pero ahí de por medio está la como les decía al principio, la capacidad de reinventar una lectura de la naturaleza, reinventar una naturaleza en la cual nos podamos mover con cierta libertad una naturaleza en la cual tengamos un rol eh, muy, muy genuino eh, no un rol eh, extractivo en el sentido de la naturaleza allá y nosotros acá conectados chupando, chupando, chupando sino como eh, la habitamos y disfrutamos de estar presente en ella eh, aquí están las obras de Nadino Espina un escultor colombiano que mm, mezcla los eh, íconos de, la, eh, de las piezas precolombinas de, son del siglo séptimo, siglo décimo, siglo noveno, con la, eh, la estructura de la familia y el poder y las representaciones de la vida del siglo dieciocho en Bogotá eh, y, y, y plantea de una manera muy humorística cómo no hay nada genuino en la tradición que nos oriente de una manera... Eh, única o unívoca no la tradición no sirve para leer las cosas en el contexto en el cual fueron producidas pero no nos sirve para volver a afrontar el futuro y por eso el arte es tan importante el arte y la tecnociencia unidas para plantear eh, quiénes venimos siendo en este momento de la historia y cómo nos ubicamos en el mundo aquí yo uso estas imágenes es más más la tradición digamos, escultórica colombiana y sus representaciones de la, de la selva, la feminidad en la selva. Esta es la madre monte, que es el personaje que desde la selva atrae a los eh, irresponsables que se atreven a entrar al bosque y los pierde, los devora, los incorpora a la selva. Y es una imagen, o eh, pues, es una tradición que existía en la Europa medieval asociada con la bruja la bruja que se lleva a los niños de los pueblos que se atreven a meterse al bosque. Y cuando todos sabemos que la bruja era una mujer, probablemente una curandera con una capacidad de conocimiento muy grande acerca de las plantas y de la salud, eh, y que había sido excluida de los círculos de poder por ser mujer. Y bueno, no voy a extender acá, pero pues lo que estamos enfrentando entonces es a esta discusión sobre qué combinamos y qué no combinamos eh, en las ontologías del siglo XXI, eh, si nos atrevemos a ponernos un vestido moderno con una lectura prehispánica y un sombrerito eh, eh, postestructuralista, o qué clase de sopa eh, hacemos para mm, encontrar sentido y Seguramente construir la supervivencia del futuro. Aquí están unas bonitas amigas, Roxana y su eh, colega, son mujeres indígenas transgénero colombianas que están exhibiendo collares de cuentas de mostacilla en una exhibición o en un desfile de modas en Londres hace unos meses. Pues aquí es donde uno dice, bueno, ¿dónde...? dónde ¿Cuáles son las tradiciones acá que están en juego? Son mujeres en Vera, un pueblo ah, que, que tiene sus raíces en la montaña eh, pluvial colombiana, eh, pero entonces mujeres transgénero eh, ya empiezan a generar revuelo entre las autoridades tradicionales que dicen, pero ¿en qué momento los indígenas también empezaron a desplegar comportamientos tan antinaturales como el transgénerismo? Eh, porque están en Londres, porque están en un desfile de modas y porque están utilizando estos collares maravillosos que hacen en, su, en sus pueblos, eh, pero que, como ustedes si ven en detalle, tienen una representación del tigre. ¿Cuál tigre? El tigre de Bengala, porque el tigre, que es el jaguar americano, ya no está al alcance de su experiencia y lo único que han escuchado en su tradición y en su experiencia cotidiana es que en su territorio hay o hubo tigres y los tigres eran eh, tigre es el nombre que los eh, exploradores españoles le dieron al jaguar para poder describirlo de manera comparativa con eh, los tigres de Bengala de India que los viajeros eh, de los cuales había relatos en, en, en toda Europa, así que estas indígenas están representando un cruce de caminos absolutamente eh, complejo en el cual la experiencia de lo queer, el erotismo, eh, la, eh, la estética, eh, plantean conflictos para todo el mundo. No es simplemente un conflicto para la ciencia, para el Estado, para los indígenas. Nadie sale bien librado de una discusión de este tipo. Y pues yo creo que con ese ejemplo... Puedo eh, concluir para eh, de golpe resolver eh, otras cosas o abordar otras que no vamos a resolver nada por supuesto, abordar otras cosas eh, a lo largo de nuestra conversación. Aquí está tal vez una de las cosas que me preocupan a mí muchísimo y es el animalismo contemporáneo que eh, logra reunir tres perritos, disfrazarlos, hacerles torta. Eh, para celebrarles el cumpleaños. Cuando esta es la naturaleza a la que estamos abocados, francamente me preocupo. Muchas gracias. Muchas gracias, Brigitte. Vamos a darte la palabra, Alexander. Tienes una consulta. Muchas gracias, eh, Brigitte. Eh, muchas gracias por tu por tu ponencia. Eh, de a raíz de todo lo que has conversado o nos has eh, dado a conocer, me genera algunas eh, consultas o ideas, pues muy posiblemente creo ya venía generando algunas respuestas en la misma ponencia, pero quisiera yo eh, concretármelas un poco más. Desde tu profesión y también desde tu posición personal, ¿Cómo consideras que se podría generar una sistematización y construcción en la nueva narrativa de este mundo desde la perspectiva latinoamericana y su complejidad? Eh, haciendo la convocatoria de, de diferentes grupos, eh, las poblaciones indígenas, eh, el mismo eh, u, eh, pers persona urbana, eh, y eso también... ¿Cómo se podría, además, desde tu perspectiva, involucrar a la misma comunidad en el rescate del patrimonio de la biodiversidad y, cultu y cultural? Esto eh, lo pienso yo desde, eh, efectivamente, la visión que se tiene más académica es que se buscan los profesionales para que conceptualicen. Eh, pero, ¿cómo uh -huh. entonces, cómo sistematizamos y construimos desde toda una biodiversidad o, o el conjunto de, de, de grupos? Gracias. Vale, una, una pregunta importantísima, Alexander, y yo creo que es la, la pregunta que está detrás de la intención de la multiculturalidad o de la interculturalidad eh, propia de todos nuestros países. Y que afortunadamente creo que todavía estamos a tiempo de fortalecer y de, eh, y de ayudar a construir, pero eso requiere unas políticas que van mucho más allá del reconocimiento de la diversidad cultural o del de la, el, el, folclore o la arqueología, eh, implica una acción académica eh, muy profunda. Y tal vez la mejor manera de, de abordar el, eh, eh, eh, el problema es contándoles la... Eh, el reto que en este momento estoy viviendo desde la Universidad EAN. Yo trabajo en una universidad que es una antigua escuela de administración de negocios, o sigue siendo una escuela de administración de negocios, es decir, una universidad cuyo fundamento los últimos 50 años ha sido la de formar empresarios, la de formar eh, personas para los negocios, para los negocios. Y que está en un movimiento hacia una visión de los negocios más responsables con la naturaleza, más equitativos, más justos y finalmente más sostenibles. Esa es la perspectiva. En esa, en esa trayectoria aparecen los pueblos indígenas colombianos y empezamos a hablar con ellos. Dicen, bueno, queremos mmm, una, un acuerdo de trabajo con la universidad porque... Eh, no tenemos reconocimiento de nuestros saberes eh, ni siquiera eh, por parte de, del Estado. El Estado considera que los saberes indígenas son muy respetables, son muy importantes, siempre y cuando se queden circunscritos al territorio o a los espacios que ha determinado para ello. Es decir, hay un, una burbuja de aislamiento en la cual los indígenas pueden mantener su fuero y sus sus tradiciones y su manera de hacer las cosas eh, siempre y cuando no intervengan o no pretendan intervenir en las decisiones nacionales a gran escala incluso pueden tener eh, representantes al parlamento al congreso al gobierno porque pues son son sanos para la imagen de la democracia pero no necesariamente van a tener digamos el la potencia como para esa lectura de la interculturalidad entonces a, la, a esa pregunta de cómo se construiría una relación mucho más robusta mucho más eh, significativa de la interculturalidad eh, empezamos a abordarla o a esa pregunta la empezamos a abordar a partir de la idea de, del conocimiento de cómo se construye conocimiento en, en distintas tradiciones simultáneamente si sí fuese posible convertir a la universidad latinoamericana en un ámbito de encuentros, de conocimientos y una universidad intercultural. Finalmente, el propósito original de la universidad no fue, no era colonial. Eh, por lo menos la universidad de, eh, vietnamita, la universidad china, las universidades de oriente y las universidades originales del Renacimiento eran universidades cuyo interés era poner a conversar eh, culturas. En el Renacimiento lo que se buscaba era, por ejemplo, volver a traer eh, la cultura grecolatina a través de los árabes al ámbito de los pueblos europeos que habían sobrevivido a la homogeneización romana. O la, la romanización. Entonces, cuando uno ve la Universidad de Bolonia en el año 900, que empieza a, a, a, a armarse, ¿qué es lo que hay ahí? Hay pues, decenas de lenguas, decenas de pueblos, decenas de perspectivas del mundo entrando en una conversación donde nadie busca imponer nada, siempre y cuando, obviamente, el, el paraguas de la, del, de, de la Iglesia Católica se respete. Ese es el ámbito unificador. Diríamos que en este, en este mundo contemporáneo, el, el, el ámbito unificador, es la democracia liberal, que dice, bueno, podría haber universidades interculturales, lo que pasa es que eh, todavía no, no estamos listos para ellas, <ríe> pero eh, cómo convocar a la construcción de conocimiento para el futuro a partir de eh, tradiciones muy distintas, cómo invitar a los embera, cómo invitar a los, a los distintos pueblos maya, eh, como invitar a las, a las comunidades afrodescendientes y a los distintos tradiciones migrantes a esa conversación con cierta equidad entonces hemos identificado por ejemplo cuatro campos de interacción en donde creemos que podemos replantear la construcción cultural eh, y la cultura no entendida como simplemente la cultura material o la cultura de de la artesanía con la que despectivamente a veces eh, nos referimos a las obras de arte y a la construcción material de los pueblos indígenas. Y es la primera la lengua, indudablemente una universidad tiene que ser multilingüe y tiene que proveer el espacio para salvaguardar las tradiciones lingüísticas, que es donde está la visión del universo de todas las personas. En Colombia no tenemos esa capacidad salvo en la universidad pública, pero mi universidad que es una universidad, como les decía, de negocios, aún no ha desarrollado una apertura suficiente para conversar en otros idiomas, salvo en inglés, donde está evidentemente el peso de ese colonialismo eh, del mundo de los negocios y de la economía globalizada. Pero la lengua es muy importante. Vamos a ver qué hacemos en esa construcción lingüística compartida. La segunda es eh, la salud los modelos de interpretación del bienestar y ahí sí hay unas conversaciones muy muy interesantes que se pueden desarrollar pronto eh, porque mmm, a todo el mundo le interesa tener muchas opciones para el tratamiento de sus de sus males y sobre todo porque sus males están definidos de maneras muy particulares la ontología de la patología no es solamente occidental y ahí tenemos eh, cantidades, digamos, de, de, de opciones interesantes en donde la, por ejemplo, el temazcal en, en, en, en, en los como un ritual de sanación, como un ritual de bienestar propio del sur de México, de las montañas de Oaxaca y de no sé qué tan lejos llegué hacia el sur, pero es, es un, un espacio muy interesante de cuidado de la salud que la medicina occidental no tiene. Eh, pero si la medicina occidental y nuestros países le han dado la bienvenida a la acupuntura, a la homeopatía, al bio, a los bioenergéticos, ¿por qué no poder conversar de salud en otros términos con todas las tradiciones nacionales? Y ahí yo creo que el diálogo es, es muy bueno. Eh, el tercer ámbito es el de la creación cultural en sí misma. Porque la creación sí es un espacio de conversaciones estéticas de, y de creación eh, colectiva con mucho poder. Entonces habría que proveer es el espacio para que ello suceda. Lo que pasa es que en nuestros países donde las artes tienen tan poco patrocinio, donde, nos, donde cada centavito hay que rogarlo, donde no hay fondos que patrocinen las artes o donde los fondos que patrocinan las artes... Eh, consideran que las artes son la ópera, el ballet, eh, los artistas plásticos eh, extranjeros, pues es muy complicado mm, eh, plasmar una agenda divergente. Pero ese es un reto político y académico que yo creo que va a ser supremamente potente en los próximos años. Hemos tenido movimientos históricos, digamos, en, en el pasado buscando reivindicar esa lectura de, de, de las artes eh, nativas, por decirlo así. Y finalmente, el tema de los sistemas de producción y la alimentación. Y ahí sí, definitivamente, la ecología manda, porque uno no puede sembrar maíz donde no crece maíz. Y, y estamos eh, eh, eh, abocados cada vez más a la construcción de sistemas productivos y sistemas agroalimentarios basados en las condiciones del territorio, entonces ahí hay una conversación digamos práctica y material muy concreta que puede llevar al tema de los negocios, que es donde ahí digamos mi universidad se encuentra con los, las, los pueblos indígenas que dicen bueno nosotros podemos producir cacao en estas condiciones, nuestra tierra es buena para el cacao, nuestras semillas son buenas, entonces necesitamos a alguien que nos dé una mano para participar de la globalidad a partir del cacao, entonces ahí también hay un ámbito. Eh, luego más a fondo y tal vez es el, eh, el, el espacio que nos corresponde eh, ya no como instituciones de educación superior o como ministerios de educación es la reflexión sobre el conocimiento y es la filosofía la filosofía que hay detrás de la construcción del conocimiento y que se pone en juego cada vez que hablamos con un chamán cada vez que hablamos con una partera cada vez que hablamos con un orisha cada vez que hablamos con una persona que tiene una perspectiva de la realidad distinta. Y ahí es donde yo creo que se van a romper muchos de los paradigmas con los que hemos habitado el mundo. Por ejemplo, el paradigma del género. Y aquí vamos a hablar de, de, de lo queer y de la eh, de una lectura, digamos, torcida de la realidad, porque es precisamente en estas conversaciones donde y ojalá no solo dentro de la academia, sino también en todas partes, podemos poner en duda las categorías con las cuales se construyó el mundo que nos quieren, a, a, a, a, digamos, hacer vender como el único mundo posible y verdadero. Entonces, las categorías de género, hombre, mujer, son categorías bíblicas, son categorías eh, que se expandieron por el mundo, no solamente en las culturas judeocristianas, sino en otras, pero que no necesariamente funcionaban en todos los en todas las tradiciones, ni siquiera europeas, que para los eh, pueblos nórdicos la condición de hombre y mujer era distinta en términos de roles, derechos, cuerpos, a la condición de hombre y mujer de los galos y de los pueblos eh, bereberes, por ejemplo, en el norte de África. El género es una categoría extremadamente diversa, pero que bajo la égida de la lectura sobre todo judeocristiana y hebrea se convirtió en que todos somos hombres y mujeres a imagen de Adán y Eva y eso es un desastre. Entonces, mmm, re recuperar la posibilidad de cuestionar estos sistemas de categorías es fundamental, es fundamental y es fundamental hacerlo desde muchos ángulos, desde muchos movimientos sociales, desde muchos espacios de cuestionamiento para no quedarnos con el relato simple y autoritario que fundamenta sobre todo la sociedad industrial, que fundamenta el, la simplicidad de ese capitalismo salvaje que está pues haciendo añicos el planeta. Incluso para estos sistemas de pensamiento ya es obvio que todas estas categorías se están disolviendo, tal vez no, no se sienten cómodos con esa disolución porque cambia los, la distribución del poder, pero eh, encuentran posibilidades de seguir existiendo, con otra clase de, digamos, de, de isometrías y de espacios de, de conversación. Entonces las, las grandes empresas del mundo en este momento están aceptando, por ejemplo, a la comunidad LGBT dentro de sus fuerzas de trabajo. Dicen, no, sí, sí, aquí somos incluyentes y, y no tenemos ningún problema en que haya mujeres trans, en que la, la haya personas gay, eh, porque pues finalmente no vamos a perder el espacio de poder que habíamos conquistado por pelear por una noción que finalmente en la fuerza de trabajo no es relevante. Entonces estamos dispuestos a, que, a seguir explotando a, las, a la humanidad o a las personas y si quieren poner un sombrerito verde o ponerse un, un pendiente, ahí verán ellos, pero finalmente podemos hacerlo con esas condiciones. pero Entonces todas las categorías entran en ese, en ese nuevo espacio de conversación y de cuestionamiento y eh, yo creo que ahí es donde Latinoamérica va a generar una explosión infinitamente grata de opciones eh, y de lecturas del mundo. Claro, va a durar 50, 100, 200 años. Hay tiempo, esperamos que sí, porque el cambio climático también va a obligarnos a hacerla. Va a, va va a, a reforzar esa ese cuestionamiento de esas categorías fijas y va a hacer pedazos, gran parte de las convicciones con las cuales habíamos habitado el momento. Eh, para mí eso es muy bueno, eso es muy bueno, es un síntoma de una cultura vigorosa, una cultura que se quiere reemparentar con el mundo, que quiere reestructurar sus relaciones eh, bajo otros parámetros, pero por supuesto a quienes están acostumbrados al statu quo representa un terremoto. Muchas gracias, Brigitte. Te voy a hacer otras preguntitas que van saliendo aquí desde los que nos están acompañando. Eh, Lucía preguntaba sobre este equilibrio entre la sabiduría ancestral y la ciencia, pero ya con lo que nos mencionaste, nos queda claro que primero es necesario reconocer esos otros saberes, ¿verdad? Dar un paso atrás y dar espacio a, estas, a estos otros expertos, ¿no? ¿Por qué no? Expertos. Uh -huh. Y eh, establecer también esos campos de acción, ¿verdad? Que ya tú nos estabas ex, eh, ejemplificando desde cómo ustedes nos han ido estructurando desde la lengua, la salud, ¿verdad? Esa creación cultural, uh -huh. la alimentación y cómo también esto lleva a encontrarse, ¿verdad? A accionar desde el encuentro, pero también a revisar, a criticar, ¿verdad?, para romper los paradigmas. Y es un trabajo colectivo, ¿no? Es un trabajo que no puede llevarse nada más desde la universidad, tiene que llevarse con las comunidades y se tienen que integrar otros pensamientos. Entonces, eh, te agradecemos porque esa pregunta creemos que sí está respondida, pero luego también tenemos otra de Mariela Ramos, que lo que te pide es recomendaciones... Eh, porque ella se encarga de proponer programas culturales y de educación, ¿verdad? Entonces le toca abordar estos temas de biodiversidad. Y Brigitte, tú eres, o sea, divulgas con pasión. Entonces, ¿qué es lo que tú has encontrado que mueve a las personas? Porque tu discurso es potente, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de de, de consejos nos puedes dar para para mover también mentes y corazones? Bueno, es una responsabilidad grande esta, esas recomendaciones. Hace poco fui jurado de el premio de documentales eh, donde se creó una categoría, un premio de documentales, digamos, donde se creó una categoría para cortometrajes documentales o creativos de pueblos indígenas. Y fue impresionante ver la explosión de creatividad, eh, utilizando todas las herramientas a disposición, digamos, de la creación mediática. El stop motion, la ilustración, eh, la, la, la, los efectos especiales digitales. Es decir, pueblos indígenas y sus equipos de narradores volviendo a traer eh, historias del mundo y planteándolas en términos en los cuales otros actores podían leerlas con muchísima facilidad y, y muy, muy llamativas. Eh, ¿Qué es lo que ha hecho Disney durante 100 años de su historia cinematográfica? ¿no? Apropiarse de historias, eh, de, de narraciones europeas, de narraciones de, de legendarias o míticas y eh, volverlas historias ilustradas o historias que calan en, en, en la población de una manera impresionante. Entonces, ¿cómo romper, digamos, el monopolio de las buenas historias eh, creado por estas multinacionales del entretenimiento? Es parte de lo que se está haciendo, yo creo que en, muchas, en, en muchos ministerios de cultura, en muchas agencias de cooperación, y, y surgen, eh, yo creo que propuestas maravillosas. Pero no solamente con los temas cinematográficos, indudablemente todas las formas de narrativa eh, tendrían un lugar particular si uno sabe abrir las convocatorias o, o crear los términos de referencia para estas convocatorias, es decir, para promover la participación puede ser exclusiva o combinada entre narradores indígenas, tradicionales, entre artistas plásticos indígenas, y es decir, las colaboraciones artísticas entre distintas tradiciones y ojalá pues en, en equipo, ¿no? Porque Normalmente el conocimiento indígena, por ejemplo, es un conocimiento colectivo, no es un conocimiento del cual se puede apropiar una sola persona y plantear como exclusivo. Pero el talento el talento escultórico, el talento pictórico, el talento musical, si sí vienen normalmente pues, empacados en envase, en envase unipersonal. Pero pero yo sí creo que, que las agencias de, de, de creación cultural y de promoción, de la, de la cultura en general deberían concentrar muchos sus esfuerzos en, en la producción intercultural definida hay muchos muchos libros donde, donde se, se habla de cómo la podríamos entender pero necesitamos recursos para esas conversaciones necesitamos espacios para esas conversaciones necesitamos por ejemplo que los museos dejen de ser máquinas de adoctrinamiento o espacios de colonización mental occidental persistente eh, y, y también diría que hay un trabajo muy importante para los medios de comunicación ¿no? los medios de comunicación que son muy responsables digamos de continuar el adoctrinamiento eh, tienen ahí un reto eh, tremendo para acoger eh, las versiones del mundo de terceros y puede ser a través obviamente del... De, de, de la referencia al conflicto, porque sucede el conflicto en este momento es el espacio más, vi, más visible, el, la minería en territorios indígenas, el tren maya en el Yucatán por encima de los territorios eh, de los yucatecos, el, eh, eh, los puertos construidos en territorios eh, de los Garífuna, eh, en fin, entonces como también mm, Representar el conflicto, pero tratar de identificar claramente las raíces profundas de esos conflictos para poder abordarlas, para poder abordarlas y transformar esos conflictos en espacios creativos y no inexorables, porque además los ejércitos de nuestros países pues sabemos que están es, eh, al servicio de la, de la visión nacionalista y de la visión republicana de la de, de la historia, y todavía no estamos en un momento suficientemente, digamos, diverso como para que esa nación-estado también se ablande y se convierta en un espacio muchísimo más amable para acoger la diversidad cultural. Entonces toca poco a poco. Yo eh, soy más, más obviamente, soy defensora de las soluciones pacíficas en todos los casos de acciones creativas, Gracias, Brigitte. También tenemos otra pregunta de Eladio Ciprián, y él hace alusión a los mitos, por ejemplo, el de las brujas, las guapas, ánganos, y creo que esto se puede simplificar desde, desde un caso. Eh, por ejemplo, eh, aquí eh, es común que ciertas aves nocturnas se identifiquen con brujas y las maten. <risa> las, sí, o sea, sí, sí, sí. Eh, entonces, ¿cómo hacer para que esos mitos se vuelvan eh, poderosos, ¿verdad?, y no se vuelvan contra la misma, eh, pues, contra todas estas especies, ¿verdad?, y, y, y también hablando, así como lo decías, ¿verdad?, el, el caso de la mujer, mujer bruja, ¿verdad?, ¿cómo, cómo es para, para dominar y para, para castigar? Mm. Eh, eh, pues recuerden que una de las grandes amenazas para la biodiversidad es la medicina tradicional china, <risa> eh, que todavía comercia con polvo de cuerno de rinoceronte, con eh, hueso de, polvo de hueso de tigre, y normalmente todas estas medicinas para curar dolencias de, propias de la senectud, y en particular la impotencia sexual de los hombres. Eh, y cómo la, las, las tradiciones medicinales eh, pueden ser muy peligrosas para... La biodiversidad para las mujeres, para las minorías, para todo el mundo, sí eh, se consolidan bajo perspectivas de este tipo. Ahora, la, las medicinas tradicionales americanas también tienen su sopa de murciélago y tienen su, sus preparaciones porque hay biología detrás de la eh, existencia de la, de la construcción de medicinas. Entonces, eh, para ciertas anemias hay que consumir ciertas carnes, producto de la cacería, para ciertas dolencias se pueden hacer ciertas prácticas, nadie está libre digamos de, de, de, de estas correlaciones y, y, y todas las culturas construyen además sus propias eh, eh, panaceas en el sentido del, del, del, del poder del, del, del sanador que utiliza los elementos que tiene a su mano para intervenir en, en la sociedad y ubicarse, y ubicarse en medio de ella, entonces mm, mm. Hay tabús positivos que protegen la, la fauna silvestre, pero también hay tabús que la exponen a su exterminio en todas las culturas. Eso no es patrimonio ni de los chinos, ni de los europeos, ni de nadie, sino está presente en todas partes. Eh, en, en muchos pueblos amazónicos la, el exterminio de especies se eh, consolida a través de una presión de consumo que eh, se considera la tradición y la adecuada y si no hay un contexto particular que la regule se vuelve un desastre, lo que pasa es que hay otros mecanismos de regulación que, que, que, que aparecieron en la historia también para eso eso se, digamos, se, yo creo que se aborda es promoviendo una experiencia directa de la fauna la flora, el territorio desde niños y como en, en, en muchos de nuestros países decía somos culturas muy urbanas, muy eh, construidas sobre el desplazamiento de la pobreza rural, construidas sobre la promesa del de empleo urbano y de la industrialización, pues los niños pierden esa, ese contexto muy rápido y, y, y son, digamos, presa fácil de la, de, de la mentira. Es decir, no, pues tómese un caldito de colas de iguana y verá cómo se cura porque el, las noticias falsas están en todas las dimensiones, digamos, de la realidad y, y, y lo que necesitamos entonces es una educación eh, básica muy muy a, a, que permita el autodescubrimiento de nuestros territorios, de nuestros cuerpos en el territorio y que a partir de esas experiencias crecientes aparezca esa crítica a las categorías fijas y que la gente se dé cuenta de que las mil maderas, de que las cien hormigas, de que los veinte mil árboles eh, definitivamente representan un mundo distinto al que estaban contándonos a través de la televisión, a través de YouTube, a través de la mediación eh, a la que nos tenían sometidos. Y eso no quiere decir que ni la televisión ni la prensa ni YouTube sean malos, sino que eh, dependiendo de quién y cómo los utiliza produce una alienación terrible respecto a nuestra experiencia de vida. Entonces, si, si, si, si los creadores, digamos, de entretenimiento eh, insisten en la simplificación de las categorías, eh, pues los niños van a seguir eh, perdiendo vocabulario, van a seguir eh, siendo capturados rápidamente por, por las modas del consumo masivo, en fin. Entonces, eh, uno, uno debería promover mucho por la salud mental de todos, salir al campo eh, y tratar de dar razón autónoma de esa diversidad la COVID nos ayuda porque todos estamos absolutamente aburridos de estar encerrados, no sé cómo haya sido en cada uno de los países centroamericanos pero las noticias no eran muy buenas, igual que acá y, y ahora que ya está pasando un poco la ola todos queremos salir a, al mar, al río, a caminar, no queremos que nos encierren. Y eso puede ser muy positivo, muy positivo. Gracias, Brigitte. También Donald Urizar hace una pregunta que involucra la teoría queer. Y aquí nos pregunta sobre cómo se puede hablar de la diversidad de los entornos a partir de esa teoría queer. Y yo quiero traer aquí, quiero recordar que en algún momento tú eh, dijiste que, la, digo, que nada más, no había nada más queer que la naturaleza. Entonces, ¿cómo podríamos pensar eh, en esta diversidad de los entornos, verdad, y, eh, con estas profundas raíces coloniales y luchar contra esta dominación, contra, esa, contra esta comprensión también de la naturaleza como, como recurso al servicio del hombre poderoso, verdad dominante, desde una teoría queer? Bueno, yo no, yo no hablé directamente en mi charla de la teoría queer porque sabía que iba a surgir posteriormente, además porque es un, es un, un, un proceso, yo creo que una, una crítica en elaboración. Pero lo, tal vez lo más interesante de una visión queer de la naturaleza es que permite reconocer que las categorías de diversidad sexual y de género y de familia que se habían construido con la pretensión o con la... Sí, con la pretensión de ser representativas del orden natural, eh, fueron mm, progresivamente deconstruidas por la misma ciencia en los últimos 30 o 40 años. Es decir, la noción de que las especies de plantas y animales, de que la diversidad en el planeta se comporta toda acorde con unas normas de diversidad sexual de género y familia iguales, se derrumbó. Y ese ejercicio lo hicieron sobre todo las eh, científicas feministas eh, y las científicas de lo que hoy llamamos comunidad LGBTI, con su mirada particular, se dieron cuenta de que la ciencia había sido construida convenientemente sobre la simplificación de todas estas categorías y que eh, deliberadamente se había ocultado o se había invisibilizado eh, el hecho de que hay animales homosexuales en todos los grupos taxonómicos, de que hay cambios de género, sexo y eh, formas de crianza en todos los, a todo lo largo y lo ancho de la naturaleza y que eso se había hecho o por incapacidad, digamos, ingenua de ver la realidad o porque el método y los intereses de los investigadores masculinos les impedía verlo. Eh, tengo una anécdota de la botánica, de un profesor que ayudaba a hacer la caracterización de los bosques en, en una parte del país y que iba caminando con sus estudiantes y cuando se encontraba con una planta que no era autóctona una planta eh, que se había introducido en el siglo XVII o XVIII y que medraba en algún punto eh, simplemente las arrancaba y les decía a sus estudiantes no esto esto no lo registren porque no debería estar acá y, y entonces Desaparecía la evidencia de la presencia de algo en el bosque simplemente porque el modelo mental del profesor eh, eh, censuraba o hacía un juicio de valor sobre la especie que estaba presente y digamos era muy natural entonces decir, aceptarlo y pasó con la fauna todo el tiempo. La descripción de los comportamientos sexuales de los animales, la descripción de eh, las asociaciones eróticas entre, entre distintas especies en fin, toda la sexualidad animal y eso durante muchos años no vio la luz porque la lectura victoriana y católica del mundo lo impedía, entonces no era el orden natural sino era el orden natural tergiversado por una visión ideológica y moral particular, el que impedía ver que el mundo es queer entonces, ahora lo que estamos disfrutando son es todos estos descubrimientos de especies que cambian de género, que tienen comportamientos atípicos o atípico, estadísticamente atípicos, al punto de que eh, nos damos cuenta que la evolución eh, ha mantenido un espacio para eh, la diversidad sexual y de género eh, persistente desde el principio de los tiempos. La pregunta entonces es, ¿cómo es que no lo habíamos visto y por qué creemos los seres humanos que somos distintos? Ahora, sí, sin caer en, la, en, en la, nuevamente en la naturalización de nuestros comportamientos, lo que podríamos decir es que eh, el cambio está asociado siempre con maneras sutiles de la divergencia, con las maneras sutiles de la divergencia. Que es, se expresan en, en pequeños movimientos, en pequeños gestos, en, en, en cambios que casi que serían imperceptibles, salvo una particular sensibilidad y agudeza por parte del observador. Y eso sucede, por ejemplo, si han visto estos documentales recientes de Richard Attenborough sobre el, el color y el uso del color en las aves para seducir y atraer a sus parejas. Entonces, pequeñas y sutiles modificaciones en el batir de las alas, en el despliegue de las crestas, en el, en el canto, eh, generan un efecto sexual colectivo importantísimo y definen la eh, proyección genética de la población. Entonces, nosotros como seres humanos, claramente hacemos parte digamos de esa lógica genética solamente que ya reinterpretada eh, bajo el ámbito de la cultura y nos damos cuenta de que pequeños gestos eh, en, en nuestro quehacer cotidiano en nuestro comportamiento eh, despliegan una cantidad de digamos de reacciones increíbles y nos permiten Incluso descubrir eh, posibilidades maravillosas de ser, que era lo que digamos se nos estaba eh, prohibiendo eh, por motivos de la educación y por motivos de la ideología, descubrir nuevas posibilidades en la sexualidad. Pues eso eh, era lo que sonaba herejía y si quieren por eso volvemos al principio de mi Twitter, eh, porque... La, la, la maravilla de que somos seres culturales es que podemos innovar continuamente en nuestra experiencia de la sexualidad, del erotismo, del encuentro entre seres humanos. Y ahora que tenemos vida digital, que tenemos vida virtual, por supuesto, eh, podemos aspirar incluso a ser muchas personas al mismo tiempo. Yo no tengo muchas identidades... Eh, eh, en, en las redes sociales no soy de las que crea siete u ocho identidades para tener distintas conversaciones, eh, algunas interesadas, otras peligrosas, otras no, pero eso es una posibilidad cotidiana. Eh, podemos jugar a ser quien creemos querer ser en distintos ámbitos y eso es muy interesante desde el punto de vista de las, del potencial de lo humano hacia el futuro. Entonces, eh, pues el cyborg bimbo wannabe es una manifestación de la voluntad de ser poderosa eróticamente eh, como una fuente de posicionamiento en la vida eh, inspirador y, y, y placentero para mí. No sé si, si, si lo estoy logrando o no, no no estoy muy segura. <risa> Tal vez en las caricaturas o en el mundo de la realidad virtual. Pero eh, creo que vale la pena pensarse en clave de posibilidades. Y eso es lo que los jóvenes además están haciendo todos los días. Queramos regularlo o no, eh, salvo que triunfemos en, nuestro, en, en, el, en el, la expectativa de la censura. Y ahí es muy importante, muy importante... Eh, pensar eh, realmente cómo los países están manejando internet y el uso del internet y el acceso al internet como una capa del ecosistema que se está configurando que se está tratando de controlar Facebook la está tratando de controlar por un lado, comercial pero China y los bancos por el, la están controlando cada una por sus respectivos lados y existe toda la red oscura y la red que está por debajo donde los, oh, donde los movimientos sociales están operando continuamente eh, con una lectura de hackeo ético o no tan ético. Gracias, Brigitte. Y esta sería la última pregunta de parte de los cursantes. Pedro Antonio Valdés pregunta que, pues, según tú o tu experiencia, ¿verdad? Tu conocimiento. Eh, ¿Cuál sería el estatus actual del manifiesto Cyborg desde, el, la, desde una óptica latinoamericana? ¿Cómo, cómo lo ves? Ah, mira qué interesante. Bueno, he visto paulatinamente una, una reinterpretación, obviamente, del manifiesto Cyborg, en, sobre todo en la estética... Eh, y en los procesos creativos de los jóvenes contestatarios, de los jóvenes que han participado de los movimientos, digamos, mmm, contrasistema o antisistema, y donde claramente se resisten a abandonar mmm, toda la riqueza. De la tecnología y de la creación de la modernidad, eh, pero plantean su relación con esta bajo unos términos de autonomía y de libertad muy radicales, como debe ser. Es decir, una manera de reapropiación del, del poder de lo humano y de redistribución del acceso a, al poder que genera, que. que que generan las, las nuevas tecnologías, porque si no, la justicia y la equidad también se van al traste. Entonces yo creo que el, el cyborg latinoamericano va a ser, o está haciendo, un cyborg eh, que está logrando tejer, digamos, gran parte de los valores y principios de los pueblos ancestrales con los movimientos antisistema, mm, Contemporáneos, a veces muy urbanos, y yo he visto creaciones maravillosas de historias de, de, de, de eh, personajes y de, de diríamos, avatares mm, que rescatan el poder de lo latinoamericano, el poder de lo propio, pero con una clave global capaz de enfrentarse a las grandes potencias sin ninguna sin ninguna vergüenza cultural, que eso es tal vez lo más importante, eh, construir una identidad que sea capaz de eh, sentarse a negociar, ojalá, eh, con, con, con presencias tan antiguas y poderosas y míticas como la de China, la de India o la de Estados Unidos y Europa y la Unión Soviética. Entonces, Latinoamérica ahí está jugándose eh, en gran medida su potencia y su capacidad de sobrevivir en el siglo XXII. Y yo creo que nos va a ir muy bien. Gracias, muchas gracias, Brigitte. Y ya solo para terminar, voy a hacer una pequeña revisión aquí de esta pequeña antibiografía tan genial, ¿verdad? En primer lugar, esta parte de, de comprenderte como naturalmente transgénero, ¿verdad? Lo que puede ser muy ruidoso para estos, estos colectivos, ¿verdad? O estas personas poderosas que entienden eh, desde una comprensión esencialista, ¿verdad? Que se rige, que se rige por la genitalidad, macho-hembra, ¿verdad? Que tú aparezcas y digas naturalmente transgénero. Es para volarle la cabeza a cualquiera, ¿no? sí, sí, sí. Eh, porque es ruidoso, ¿verdad? Y porque para algunos también puede ser hasta monstruoso, y a mí me encanta también que Dona transita por esa parte, verdad, por ese monstruo herido, que es un monstruo posibilitante, al que le pueden salir nuevas partes, y, y es genial, ¿verdad? Esta idea también de la recreación, eh, muy vinculado a lo natural, ¿verdad? Pero también con lo tecnológico. Y, y esto también nos lleva a pensar, ¿no? ¿Cómo, cómo tú, como Brigitte, también enfrentas lo que suscitas en estas sociedades tan normadas, ¿verdad? Tan violentas, tan machistas, y la verdad es que, pues, eso despierta mucha admiración porque tienes una gran valentía, ¿no? Para hacerle frente a todo esto, para no esconderte, ¿verdad? Y para brillar también en, en, entre tanta resistencia, ¿no? y luego nos dices también impúdica y pagana, y pues yo también he visto que eres una mujer científica que se pone las botas y que sale al campo, entonces me gusta mucho también porque yo pude leer de cierta manera esta raíz aldeana, ¿verdad?, y poblerina de la, de la palabra pagana, pero también me lleva uh -huh. a pensar en esta otra parte del, de, de lo politeísta, ¿verdad?, que, que no estás amarrada como a una sola idea, ¿no? Y que puede comprenderse de distintas formas sobre estas ideas que te pueden dominar y que te pueden terminar cegando. Y luego te vas a esto de no soy yo la institución, ¿verdad? Mi fabrico verdades. Y también me encanta porque nos haces pensar en, la, en el tipo de relación que debemos de tener con las instituciones, ¿no? Cómo también claro. es para la libertad, ¿verdad? Cómo nos tienen que permitir también crecer, cuestionarlas y, y no callarnos, ¿verdad? Y, y el hecho también de ser una voz crítica ante posicionamientos el, electoreros, ¿verdad? Que, que lo que hacen es mover muchas muchas emociones, pero que no cambian nada, ¿no? no sé, eso es lo que yo veo. <ríe> y me genera un montón de alegría. Pues, María, maravillosa tu, tu, tu lectura y te la, la agradezco mucho, muy muy, muy interesante. Gracias, y... De verdad, muchas gracias por habernos acompañado, con lujo tenerte aquí, contarte entre nuestros panelistas invitados y te agradecemos de verdad todo este conocimiento y la experiencia. Esperamos poderte ver más adelante, ¿verdad? poder tener otras interacciones contigo y bueno, el, el agradecimiento. ¿verdad? Pues si Tenemos quieres... que encontrarnos claramente en alguna sesión donde, sí. donde sea posible. Pero en tanto, muchas gracias a todos y a todas y, por supuesto, a, a, a ti, que ha sido la que cocinó esta pócima. Gracias. Bueno, muchas gracias también, Alexander. Si quieres agregar algo. De parte de cada una de las personas que conformamos este diplomado, estamos muy agradecidos. Con vos, Brigitte, este, aquí leyendo el chat del, del Zoom, eh, encontramos mensajes hermosos y agradecimiento hacia la ponencia que nos acabas de dar y además hacia vos como persona. Entonces te agradecemos, eh, estoy hablando por parte de las compañeras y los compañeros, de verdad, te agradecemos montones por haber compartido tu conocimiento y tu forma de ver el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alexander. Así cerramos entonces esta sexta ponencia abierta del diplomado. Agradecemos también a Gustavo del Centro Cultural de España que está en los controles y nos veríamos hasta el año entrante nuevamente en estas dinámicas de intercambio y crítica, ¿verdad? Diálogo crítico. Muchas gracias Brigitte. Adiós. Vale, feliz fin de semana. Chao.